En el día de ayer, la Procuraduría de la República, la Procuraduría General, pues confirmó la recepción oficial de los documentos o de las confesiones de los implicados en el caso de Odebrecht. Ustedes recuerdan que el Procurador General de la República, el licenciado Jean Alain Rodríguez, pues anunció el mes pasado, o en el mes de enero, cuando se intentó por primera vez la homologación del acuerdo entre la constructora brasileña Odebrecht y la Procuraduría General de la República, que para, a más tardar el día 19, un mes, dijo el procurador, a más tardar el día 19 de mayo, tendremos los nombres y... Por una razón u otra, revelaremos sus nombres. El país conocerá quiénes son los implicados en el caso de Odebrecht. Pues en el día de ayer, el procurador, pues, dio una señal de que se retractó de esas declaraciones y, pues, le dijo a la prensa que recibió la información y que el país, en su momento... Y cuando el debido proceso lo permita, pues conocerá con detalles la información que contienen los documentos de las confesiones de los sobornados de Odebrecht. Es un error de la Procuraduría porque no es una coincidencia que en el día de ayer el periódico El Washington Post, uno de los periódicos más leídos en los Estados Unidos, pues escribieron un artículo sobre la corrupción o sobre el caso de Odebrecht y específicamente en este país. Eh, tampoco es una coincidencia de que el día que coincidió con la visita del Procurador General de la República al Fiscal General de los Estados Unidos, participación ciudadana y dos o tres ONG más pues sometieran una acusación en contra del presidente de la república ante la Procuraduría General de la República. Lo que estamos viendo es una señal de que desde fuera se le está avisando a la República Dominicana de que se tiene esta información, de que de no manejarla con transparencia, pues se va a manejar. Ustedes saben que Brasil dijo que estos documentos van a ser públicos el mes de junio. El mes que viene el, en Brasil se hará pública esta información. De manera que si el Procurador General de la República no revela la información que contienen los documentos o empieza a formalizar acusaciones contra personas implicadas o que según estos documentos estén implicadas, pues se conocerá de manera pública y eso se va a sumar al descrédito que se tiene en el país y sobre todo en este gobierno actualmente, porque mucha gente entiende que no se, está, no se están dando pasos claros en contra de la lucha contra la corrupción. Hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, que el presidente Danilo Medina tiene una oportunidad de oro, de casarse con la gloria y encabezar la lucha contra la corrupción. El presidente Danilo Medina puede ser el único presidente en toda la historia que enfrente de manera frontal y de manera precisa la corrupción administrativa en este país. Aunque sí también hemos aclarado en este país la corrupción es un mal cultural. En Estados Unidos, lo que nosotros llamamos corrupción en algunos casos, le llaman lobismo y está legalizado. ¿Qué es el lobismo? El lobismo es donde eh, ciertas personas contratan a ciertas firmas con influencia para tratar de conseguir favores, contratos, etcétera, del gobierno y por esto compensan a dicha firma. En este país, pues el Estado, que es el mayor comprador de la nación eh, y el mayor empleador, dicho sea de paso, y las mayores obras de infraestructuras le pertenecen al Estado, por todo lo que abarca, pues contrata directamente, y mucha gente diría, pero bueno, es que no se necesita un lobista. El Estado lo que necesita tener es un técnico que realice auditorías en base a las propuestas. Sí es cierto. Entonces, vamos a ver qué acontece, pero las cosas en el país cada día más se están complicando y el doctor Franklin Almeida nos dijo, pues en la entrevista que vimos el lunes, de que Debemos tener cuidado porque se nos está aplicando el guión de Brasil. El guión de Brasil consiste en los, pa los partidos o el establishment. Ha visto cómo los partidos progresistas han ganado las elecciones de manera reiterativa. El PLD va a tener casi 20 años en el poder, 12 años de gobierno del presidente Fernández cuatro del licenciado Danilo Medina, eh, y este que es su nuevo mandato, que ya lleva un año, o sea, 12. Vamos casi para 13 años en el gobierno, y de los últimos 24 años el PLD ha gobernado 20. Eh, el PLD luce un partido desgastado. Eh, Sorpresivamente, el presidente Danilo Medina ganó las elecciones con un 62%, y a menos de dos años de haber ganado las elecciones, pues se enfrenta eh, protestas, huelgas, etc. Vamos a ver si el gobierno y los estrategas de gobierno buscan la manera de revertir las cosas, ya que eso pues, nos afecta como país. Hemos dicho que este país, la democracia, la frágil democracia que tenemos en esta República Dominicana se está colgando de un hilito pequeño que se llama Partido de la Liberación Dominicana. Y usted dirá, ¿y por qué? Si usted se fija, de los 26 partidos que tenemos, el, vamos a decir 22 partidos son casi infuncionales. El Partido Revolucionario Moderno es un partido que se creó con un mal de origen, que es la división, división heredada del PRD. Eh, un partido que no tiene estructuras partidarias en muchas provincias, en muchos sectores. Eh, en estos momentos, en vez de dedicarse a fortalecerse, a seguir ganando adeptos, a eh, empoderarse de los temas sociales que arropan a nuestro país, pues ya han iniciado una campaña primaria a destiempo entre el expresidente Hipólito Mejía y el candidato presidencial Luis Abinader. El PRD, una entelequia que ya no es ni siquiera un partido político, que en las elecciones pasadas resultó ser un partido mayoritario porque llevó en su casilla número uno el licenciado Danilo Medina y mucha gente, muchos PLDistas disgustados, Mucha gente de otro partido que pues estaba de acuerdo con que el presidente Danilo Medina continuara en el poder, pues utilizaron ese partido y votaron por el Danilo Medina. Pero ustedes vieron cómo se arrastró hasta un 5 puntos y algo por ciento, casi un 6 por ciento, para mantenerse como partido mayoritario. El partido reformista, que desde falleció el extinto líder, el doctor Joaquín Balaguer, pues se ha convertido en un mercado de votos. Que Usted quiere adquirir, comprar ciertos votos en ciertas provincias, pues usted se ha, eh, va aliado con el Partido Reformista. El Partido Reformista no está dando nada a nosotros como sociedad ni como país. Y tienen una gran oportunidad o han tenido una gran oportunidad de relanzarse, porque ahí hay mucha gente joven, eh, que tiene liderazgo, que tiene la capacidad. Y es cierto que no es fácil lanzarse solo, pero por algo se empieza. Entonces, el PLD es el único partido estructurado que tiene, pues, eh, que tiene accionar y tiene presencia, pues, en las 32 provincias del país y en el exterior. Entonces, eh, las guerras internas en el PLD, pues, van a destruir definitivamente a ese partido y nuestra democracia entrará en un proceso o entraría en un proceso de crisis y renovación y surgirían eh, pues los Donald Trump del mundo o los Emmanuel Macron del mundo, como es el presidente de Francia, que es fruto de un movimiento político fundado apenas hace un año, en el 2016. Entonces, habiendo dicho eso, el partido de gobierno... Tiene un compromiso con nosotros como país y como sociedad de definitivamente enfrentar el mal de la corrupción. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? sabemos que ahí hay, en ese listado hay muchos nombres pesos pesados, porque es que ni usted ni yo tenemos acceso a conseguir un contrato de esos. Pero, ¿qué, qué vamos a hacer? El que se equivocó tiene que pagar las consecuencias. Así mismo es la sociedad y así mismo es el mundo. Usted se equivoca, usted tiene que pagar las consecuencias.